hola qué tal bueno pues ya estamos aquí nuevamente hoy te vamos a presentar algo que nos han pedido infinidad de veces algo delicioso te voy a dar una pista mira se hace con esto ¿Eh? ahora te cuento la versión árabe de los frijoles refritos o sea, el hummus ¿eh? para que no te la sabías hummus vamos a hacer hummus pero hummus de verdad no las porquerías que encuentras en los supers, con todo respeto, no. Esto es humus desde cero. Te vamos a enseñar cómo hacerlo y mira, tenemos aquí esto que ya viste. Son garbanzos, pero mira, si te fijas bien, tienen ahí un rabito que les va saliendo. Eso quiere decir que están germinados. Los tuvimos en remojo durante 12 horas toda la noche y al día siguiente les escurrimos el agua y los dejamos así, tal cual con su propia humedad para que germinen. ¿Para qué nos sirve el germinado? Es muy importante el germinado porque además de que va a ser un poquito más suavecito, más fácil de cocer, algo muy importante es que te va a generar menos gases. Lo vas a poder comer mucho más tranquilamente, sabiendo que no vas a tener tanto eh, ruido de ahí en las tripas, ¿no? Ahora ¿Qué nos aportan los garbanzos? Los garbanzos tienen un montón de proteínas, muchísimas proteínas. Tienen calcio, mucho calcio. No solo la leche y el queso tienen calcio, tienen potasio, fósforo, magnesio, un montón de cosas. Otra cosa muy importante: en algunas recetas por ahí vas a ver que dicen, le tienes que, los tienes que hervir muy bien con bicarbonato para que se desprenda la cascadilla. No, error. No, los, no les pongas bicarbonato con el tiempo con un buen remojo y con suficiente tiempo en una buena olla nosotros vamos a usar la olla express con eso tiene suficiente para que se cuezan bien tus garbanzos ahora, ¿por qué le dejamos la cascarilla? en primer lugar porque es fibra entonces si lo haces con todo y la fibra son, te va a quedar un hummus, digamos, integral cuando le quitas la fibra esta fibrita inocente que ves por ahí Mucha gente se la, se la quita porque dice que le dan gases, pero esta fibrita está llena de una cosa que se llama pectina, pectina, eso es gracias, <ríe> no es cierto, nadie me dijo, me acordé. Y esto, entre otras cosas, la maravilla es que te ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre, así que no le quites la cascarilla, cómetelo con todo y la cascarilla, que sea integral. Vamos a echarlos aquí a la olla. Tenemos aquí una ollita ya con agua que se está calentando. Tiene dos hojitas de laurel nada más. Y vamos a echar los garbancitos y los vamos a poner a cocer. Yo en esta olla los voy a dejar unos 45 minutos más o menos. Y luego vamos a seguir eh, con la receta. Pero primero que nada, 45 minutos. No le pongas sal. Sobre todo, si quieres utilizar el agua como aquafaba que ya sabes que se puede hacer como tipo merengue con ella, no le pongas sal. Si quieres tú ponerle sal desde un, desde un principio, porque vas a tirar el agua, pues adelante. Pero no te recomiendo que le tires el agüita. Incluso utiliza, utilízala para hacer un caldito, para alguna otra cosa, para una sopa, porque está llena de nutrientes también. Continuamos en un ratito y te voy a decir todo lo demás que necesitamos. Ya están cocidos los garbancitos. Mira, no sé, no sé honestamente si esto es raíz o es el tallito, no lo sé de cualquier manera están riquísimos en su punto estuvieron 45 minutos en la olla express y están listos como te decía yo no le quito la cascadita hay algunas que ya se desprendieron pero prefiero dejárselas porque te digo además de fibra te ayuda a reducir el colesterol no es que lo tenga alto, pero mira, nunca cae mal. Tengo aquí 350 gramitos de eh, garbancitos. Ahí. Van adentro. Ah, bueno, algo muy importante. Mira, yo lo voy a hacer en este tipo de, de, de procesador, de varilla, pero lo puedes hacer en un procesador de esos anchos, de este tipo. Ahora, ¿queda mejor aquí? No, queda mejor en este. Este, si no tienes de otra, úsalo, pero te va a costar un poquito más de trabajo y más de tiempo lograr que quede cremosito. Si tienes una Thermomix, adelante, mucho mejor. Nosotros tenemos el robot este de cocina, pero te quería enseñar cómo aquí se puede hacer. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo la trina, tajina, tajini. Eh, tajine, o sea como te lo encuentras, pasta de sésamo, pasta de ajonjolí y como te decía si no tienes ahí en México pasta de ajonjolí de esta que la venden en Al-Andalus, en el Emir, en tiendas de esas o en tiendas de como Green Corner o en Super Soya, tiendas de estas si no lo encuentras ahí, pues usa del que venden en México, ajonjolí molido, del que se usa para el mole. Le pones un poquito menos de cantidad. Yo aquí tengo, además de los 350 gramos de humus, tengo tajine, un tercio de, digo, un cuarto de taza. Tengo eh, perejil y una de hierbabuena que se nos coló, no importa. Tengo tres ajos que me encanta, así van directo ahí. Tengo pimientita recién molida, que hay que ser generoso, Ajá. tengo eh... comino, ¿Comino? <ríe> tengo comino en polvo, en bueno molido, mira le voy a poner así, media cucharadita generosa de comino molido y tengo canela, tengo canela para darle un buen toquecito de canela. Ajá. Tengo el jugo de un limón y medio de los de los amarillos. Allá en México, pues le puedes poner dos o tres limones de los pequeñitos con semilla o uno y medio o dos de los verdes sin semilla. Tengo también eh, aceite de oliva para decorar y le voy a poner sal. Sal es importante. Tengo aquí la sal. Para esta cantidad le voy a poner el equivalente a media, media cucharadita. Bueno, de esta sería como un, un cuarto, un tercio, porque este es grande. Pero primero le probamos antes de que nos vaya a quedar salado. Y el tajine. Mira la consistencia del tajine. Es como si fuera una crema de cacahuate, pero más ligerita. ¿Mm? Nutritivo a decir basta. Muchísimo, muchísimo calcio, muchísimo, buenísima para la salud esto. Y pues imagínate, tienes toda la proteína de, del garbanzo, tienes las propiedades del ajo, es una maravilla esto. Y además, por si fuera poco, es delicioso. Estamos listos para moler esto. Con estos, con estos ten mucho cuidado esta parte es muy peligrosa, no lo conectes hasta que ya lo vayas a utilizar ¿Eh? porque esto mira, lo echas a andar así y cuidadito mejor siempre tenerlo así y ya justo al momento que lo vas a, a empezar le pones la parte de abajo ok, yo lo voy a moler en alto y pues empezamos, cuando vaya adelantadito te, te vuelvo a ver mira así va quedando esto de momento Bien espesito, como te decía, los frijoles refritos del Medio Oriente. <ríe> y te voy a dar un truco maravilloso, secreto de las mujeres palestinas. Un secreto que no vas a ver en ningún otro lugar. Porque, ahora te lo voy a contar, lo que se le pone a esto es unos hielitos. Los hielitos le hacen que dé una cremosidad al hummus impresionante. Te voy a dar otro moledita y te enseño. Todo muy bien, todo muy bien, pero ¿qué pasó con el perejil? <risa> Se me andaba olvidando. Ahí va el perejilito. Para que tenga otro... Mira nada más esta cremosidad. <risa> Mira qué rico. Ahí va. Chécate esto. Mira nada más, ¿eh? Uf. Buenísimo. Ahora, ¿cómo vamos a presentar esto? Ahorita te enseño cómo lo presentamos. Ponemos aquí. ¿Mm? ¿Ves? Tomas una cuchara. Con un poquito de agua remojadita y haces así si tiene la textura adecuada se queda hundido ¿ves? perfecta tienes varias opciones yo tengo esta puedes ponerle un poquito de perejil puedes ponerle poquito de pimentón, no importa que salpique el plato, se ve mejor incluso, mira, mm -hmm. unos garbancitos por encima, mira qué chulada, ¿Eh? ve esto por favor, mira qué maravilla, no se te antoja, y sí, espérate, agarras una cucharita que te que te quede bien aceitito de oliva, extra virgen, que le hace muy bien, y no me digas que no se te hace agua la boca, <risa> mm, mm. hay un lugar en Jerusalén, en la ciudad antigua de Jerusalén, esa ciudad que debe tener, no sé, te confieso, no sé, mínimo unos tres años por lo menos, ¿no? Eh, un lugar en la parte musulmana que se llama Mona ¿hacen el hummus más delicioso que he probado? claro, me gusta más el mío porque yo le pongo más limón, le pongo más ajo pero de ahí en fuera, el lugar espectacular así está este ¿que tiene más limón de lo que te recomiendan en muchos lugares? sí, me gusta con más limón ¿que no le ponen el perejil ahí molido? puede ser. Ah, esto lo puedes comer también con unos chilitos y con te lo enseño. Decía, mejor te lo muestro cómo es. Mira, así. Te sirven tu hummus, tu chile así tal cual, ¿eh? Tu pedazo de cebolla y tus pepinitos para que tú te comas tu hummus y no hay no hay cucharas, ¿eh? No te creas que hay cucharita, así que te vas a pie. Te digo, a mano limpia, le embarras bien tu hummus, un pedacito de pepinito, un trozo de cebolla, yo la mitad, digamos, esta mitadcita, y chilito. Y a ver, a ver qué tal, qué tal nos va. Provecho. Mmm. Uh -huh. Mmm. Uh -huh. uh -huh. Mmm. Mmm la gloria no pican no pica esto, chile falso no no sirve pero esto está uf, como ir al cielo a ver a mi productora se le hace agua en la boca vamos a darle una probadita <risa> ¿Qué te parece la receta del humus? ¡Ah! Pero te tengo un bonus. No te me vayas porque... Mira. Aquí te tengo una sorpresita. Yo sé que la mayoría de la gente nos ve en México. En México, pues todo lo tropicalizamos, digamos. Todo lo mexicanizamos. Así que te tengo algo que te va a encantar. Con lo que me quedó de hummus ahí... Y con mi salsa de chipotle, <risa> ya lo adivinaste, un hummus de chipotle. Una cucharadita, un poquito más, una cucharada generosa de chipotle. Lo revuelves muy bien. Y así en nada tienes un delicioso hummus de chipotle. Estos chiles vienen de México, yo los hice aquí. Pero los chiles originalmente vienen de México. Así que estos sí pican. Estos sí saben a lo que deben saber. Y vamos a probar unos de chipotle. ¿Viste qué fácil? Nada. Mm, ahora sí. Buenísimo. No te pierdas nuestros videos. Si te gusta, mira. Suscríbete. Danos like. Y comparte. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.